Bienvenido a un nuevo video Tai, Esta vez Shima Shimaizu Kentaro es un estudiante de arte que busca inspiración en todos lados. Cuando un exitoso pintor lo toma como su estudiante, su creatividad se despierta cuando conoce a la esposa del pintor. Seducido por su belleza y sus exóticas habilidades de baile, el arte queda relegado y ahora está más interesado en aprender la danza horizontal. Pronto él está practicando su danza con cualquier chica a su alcance.